Un abrazo para todos, italianos. Os amo. Os amo, italianos. Irene, presidente. ¡Gracias! No ¡Lo sé! Sí, es sí, solo sí es sí. Solo sí es sí. Solo sí es sí. Solo sí es sí.